Nelson y sus estrellas Nelson David González Rojas, Caracas, 29 de diciembre de 1936 es un compositor, músico, director venezolano, pionero y precursor americano del ritmo salsa en la década de los 60 conocido por fundar y dirigir Nelson y sus estrellas junto a su hermano Luis Felipe González también se le conoce como el emperador de la salsa por sus aportes musicales al género. Nelson González nació el 29 de diciembre de 1946 en Caracas, capital de Venezuela. Desde la primera infancia se interesó por la música. Practicada de manera autodidacta, es así que formó su agrupación musical con amigos como Joel Balsa, Edgar Lara y su hermano Luis Felipe con quienes trabajaría posteriormente en su banda Nelson y sus estrellas. Comenzó a estudiar en la Universidad Central de Venezuela Matemática y Física. Se retiró para dedicarse a la orquesta que fundó con su hermano, quien realizó su primer trabajo discográfico llamado Mucho Nelson. El disco tuvo una recesión del público inesperada. Fue un éxito nacional que lo llevó a continuar con sus trabajos musicales. La exitosa carrera artística de esta orquesta cuenta con, en, en su haber con una interminable lista de éxitos como Llorándote, El Forastero, para caleña, Canto a la Montaña, El San Juanero, Luna del Río, Canción India, Tócame un Porro, Llora Corazón, Bailadores, Cuando Venga la Primavera, El Emperadorcito, La saborita, La Sirena, Lucerito o Londres.